Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy continuamos con la segunda parte del álbum de scrapbooking Paso a Paso Industrial Romance. Al final de este vídeo te dejaré linkadas las demás partes para que puedas hacer el tutorial completo. Y continuamos por esta página donde lo habíamos dejado. Para la siguiente hoja tenemos una pestaña de 12,5 por 19, que vamos a pegar aquí. He doblado una pestaña aquí de, lateral de un centímetro y he perforado el borde. Y ahora vamos a colocar el imán para que se nos quede cerrada la hoja. Y ahora por la parte de atrás hacemos lo mismo. Ponemos el imán sobre una cinta, un trocito de cinta. Lo ponemos aquí. ahí centradito lo soltamos y ahora que caiga justo donde debería de quedar y ahora esta parte va a quedar así y esto es un trocito van a quedar dos trocitos porque eh, como digo que voy aprovechando todos los restos de papel como veis este es un poquito más pequeño que este y aquí se ve un trozo así de veis esto se puede tapar con esto bueno pues como os decía vamos a quitar esto y os explico que como voy aprovechando los restos de papel que me van quedando para eh, no Estirar la colección lo máximo posible Y eh, Tener suficiente Con los dos paquetitos de papel Vamos a coger este trocito Y lo pegamos aquí De manera que Bueno, además de que queda muy chulo Porque Va a quedar la hoja de dos colores, vamos aprovechando al máximo todos los trocitos. Y aquí para completar la hoja voy a pegar este trocito de cartulina. Ahora vamos a descubrir el imán porque vamos a decorar esta parte también. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente hoja Estas dos hojas las voy a decorar Primero eh, voy a poner el papel decorado Vale. y ahora vamos a utilizar estos bolsillos que son los he hecho con este troquel que compré eh, me parece que fue en aliexpress os dejaré el enlace si no a este, alguno que sea más parecido os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo y si no lo encontráis pues si no, o que no queréis comprarlo pues podéis hacer un bolsillo como os he enseñado en al principio del vídeo hacemos tres pestañitas las vamos a doblar las plegamos así, hacia adentro y ponemos taquí. y las vamos a pegar en la hoja La voy a centrar en la hoja de manera que la cartulina así esto va a quedar así esta cartulina he cortado dos una para cada miren 11 y medio de ancho por 30 y la he plegado a la mitad y he redondeado las esquinas y he cortado también papeles para decorarlas Decoramos las tarjetas que van a ir dentro de los bolsillos con el papel decorado. y vamos a pegar el otro bolsillo a la misma altura que hemos pegado de la página de al lado y continuamos decorando las tarjetas por delante y por detrás Una vez decoradas las tarjetas, nos van a quedar así las dos páginas. La siguiente hoja la voy a decorar solo con el papel decorado, porque no quiero que, que las hojas tengan mucho peso. Cuando una hoja tiene mucho peso, a la siguiente carilla por detrás, por ejemplo esta, está bastante ya trabajada pues a la siguiente a veces pues le suelo poner solamente la hoja porque aquí ya va la foto entonces tampoco quiero ponerle mucho peso al álbum ya está veis porque ya tiene bastante grosor y luego ya aquí le pegamos y aquí acaso le ponemos alguna, eh, algunos daikas, alguna decoración y ya va suficientemente cargada bueno pues vamos con la siguiente que lleva un papel que mide 10 por 19 Le he hecho tres pestañitas de un centímetro como he hecho ya anteriormente Y eh, le voy a poner un poquito de taqui para pegarlas a la hoja Aquí, no lo he dicho, pero ya estáis viendo que he puesto un trocito de cartulina con el borde perforado. Vamos a poner otro trocito que medía 22 centímetros. Hemos plegado un centímetro aquí y otro centímetro aquí y lo he decorado con un trocito de papel. Ahora, esto va a sujetar otro trozo de cartulina. Y aquí, este papel va a sujetar un tarjetón y este bolsillo va a sujetar otro. Vale, continuamos con la siguiente hoja. Bueno, las siguientes hojas son dos pestañas que tienen 19 y medio por 12 y medio. Las voy a pegar así de esta manera, centradas. Le echo una pestañita de un centímetro y las voy a pegar al centro de la hoja. Y ahora vamos a poner los imanes. Ahora voy a decorar estas dos pestañas, las voy a decorar y este fondo también voy a decorarlo con papel decorado. Vamos a pegar unos marquitos que he recortado con un troquel y le he puesto un trocito de acetato. Voy a poner los marquitos aquí, así. Dos marquitos. Dos marquitos en cada pestaña. Vienen justos. Empezamos por la parte de aquí y los voy a dejar abiertos por aquí para que se pueda meter la foto por arriba o quizás por aquí. Como hicimos anteriormente, Voy a, voy a cortar un trocito para saber. Voy a ponerle un poquito de taqui. Ponemos taqui en tres de los lados del marco, excepto en el que hemos hecho la muesca para saber por dónde entra la foto. En ese lado no ponemos taqui, en los otros tres lados sí. De manera que entraría la foto por aquí y en este entraría la foto por aquí, así que cogemos por aquí y vamos a poner el taqui por los tres lados donde nos hemos hecho el cortecito de medio círculo, y ahora lo voy a hacer lo mismo. Y ahora solo me queda decorar estos fondos que voy a cortar el papel para hacerlo. Para las dos siguientes hojas vamos a poner la hoja base, vamos a utilizar de nuevo el troquel que, que utilizamos anteriormente, pero lo vamos a poner así, de esta forma. Vamos primero a pegar las cartulinas en la base. Ahora vamos a poner el, el bolsillito este, lo vamos a pegar con taquí. Ponemos pegamento en las pestañitas que ya la he doblado hacia adentro. Esta cartulina he cortado dos y miden y medio por 30 centímetros y he plegado a 15. He redondeado los bordes y ahora las voy a decorar con papel decorado de y medio por 11 centímetros. Y las voy a decorar de esta manera. Y ahora vamos a decorar las tarjetas. Y ya solo nos queda meter cada tarjeta en el bolsillo. Para las siguientes dos hojas vamos a dejar esta porque ya tiene bastante peso con, con el... Esta que le hemos puesto aquí, entonces esta la vamos a dejar tal cual para eh, decorarla Y aquí tenemos un trocito de papel, no digo la medida porque es un trocito que me ha sobrado Así que pestañita de un centímetro, aquí he doblado también un centímetro Y he aprovechado este trocito que va a ir dentro y no se va a ver y un centímetro por aquí doblamos nos queda este bolsillo vamos a ponerle un poquito de pegamento de aquí a ver Vale, nos va a quedar este bolsillo. Y para este bolsillo vamos a limpiar el pegamento, que aquí no nos quede esto lleno de pegamento porque si no después se ensucia, así es que he cortado dos tarjetas de 12,5 y medio por 19 y medio y las voy a decorar con dos trocitos de papel. Le he dado esta medida a, a las tarjetas porque estos trocitos también son dos trocitos que me habían sobrado. Así es que si tenéis algunos trocitos así que sean más grandes, cogéis una cartulina y eh, la adaptáis al papel. No tenéis por qué eh, cortar eh, la cartulina y el papel a la medida que os estoy diciendo sino al contrario, si tenéis algún trocito de esta medida aproximada o de este tamaño, pues cortáis la cartulina más o menos que se, se vaya a acoplar al tamaño del papel. No vayáis a romper un papel expresamente para cortar y hacer esta tarjeta, que eso es una locura. Vamos aprovechando siempre los restos de papel que nos van quedando. Y ahora, como eh, he utilizado dos colecciones, pues tengo dos papeles de die-cuts o de recortables. Entonces, voy a poner aquí esto. Y por detrás también, para que se vea. Y por detrás ponemos el mismo, como está repetido, pues lo vamos a poner por detrás de la tarjeta también. Aquí podéis poner dos fotos pequeñas, una grande y aquí lo mismo. Y aquí ya esto va a quedar así, esto se va a ver por arriba. Y con esta vamos a hacer lo mismo. Y ya tenemos dos hojas más terminadas. Para esta hoja he puesto dos pestañas con imanes. Lo que pasa que me quedé sin batería como me suele pasar algunas veces. Lleva un imán aquí y otro imán aquí. Y en este lateral lo mismo. Lleva un imán aquí arriba y otro imán aquí. He puesto la hoja... Y estas dos pestañitas que van solapadas una sobre la otra. Es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Y esta hoja es de 19x19 19, sin decorar. Vale, para esta hoja he cortado una hoja a 20 y he plegado a 19. Perdón, la he cortado de aquí a aquí a 19 y he plegado a 19 y este trocito que me ha quedado aquí lo doblamos hacia adentro aquí he puesto cinta de doble cara pero primero vamos a poner una pestaña aquí de 17 por 19 la he cortado de 17 por 19 porque tenía un trocito de papel de esta medida y lo he querido aprovechar así es que Sí, como os he dicho, si tenéis algún trocito de papel grande, pues no tenéis por qué coger esta medida. Simplemente el trocito de papel que tengáis grande lo vais a aprovechar. Vamos a poner aquí un imán para que esta pestaña quede cerrada. Antes de poner los imanes, vamos a pegar la pestaña lateral en su sitio. Y ahora ya sí podemos colocar los imanes. Vamos a ponerlo por la parte de dentro, que tiene más fuerza, así, por aquí. Vamos a poner este papel de manera que nos va a quedar esta pestañita aquí dentro, así. Y esto cuando se cierre se quedará aquí sujeto. Nos quedarán estas dos pestañas estas esta forma. Y decoramos la pestaña esta por la parte de atrás con otro trozo de papel Y se cierra así Y esta vamos a hacerlo de la misma forma Esta pestaña mide 15 por 20 Pondré aquí la pestaña esta a colocar otro imán para cerrar igual que he hecho en la página anterior ahora vamos a colocar el papel decorado como el que pusimos en la página de al lado de 30 x 19 y plegado a 19 con, el, con lo cual nos queda una pequeña pestañita lateral. Y ya solo nos queda decorar la pestaña por la parte frontal y por la parte de atrás. Por esta parte de atrás voy a utilizar dos trocitos de papel, voy a aprovechar dos trozos que me han quedado. Y con esto ya tenemos completada la estructura de todas las hojas del la álbum. Ahora ya solamente nos falta decorarlo, pero eso será en el próximo tutorial. Recuerda que tienes todos los enlaces a estos productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. También te voy a dejar linkado al final de este vídeo las demás partes para que no te pierdas ninguna. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte, recuerda, déjame tu comentario y dale like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!